hola hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos de nuevo a este programa nuevo de manifestación mística y hoy con este tema que le venimos dando seguimiento desde dos programas atrás que es el Evangelio de Felipe. Hoy vamos a terminar los últimos tres puntos, pero además vamos a anexar la hipóstasis de los arcontes. Este manuscrito, este Evangelio, que está conectado con eh, los Evangelios apócrifos, gnósticos y, principalmente, con este de Felipe, del cual nosotros tenemos que tener muy presente y tenemos que conocer. Pero antes de entrar de lleno al tema que nos convoca, quiero a ustedes invitarlos a que vayan al canal de nuestro amigo Javier Andrés. Eh, Javier Andrés el jueves pasado nos hizo una entrevista que se tituló La naturaleza del fluir. Así que vaya, me pareció una excelente entrevista, un, un muchacho muy carismático y que por supuesto todos sus programas son realmente también interesantes. Y suscríbanse a su canal, súmense, porque la verdad es que los aportes que él hace, sumados también a lo que nosotros hacemos, puede contribuir muchísimo a nuestro despertar de la conciencia. Ok, ahora sí, pasemos a este tema. Dijimos entonces que hemos visto nueve temas anteriores y nos quedan los últimos tres respecto al Evangelio de Felipe. Es el tema número 10, dualidad en la creación. El tema número 11, conducta de iniciado. Y el tema número 12, merecedores de la verdad. ¿Sí? Estos son los tres temas entonces, que nos faltan. Pero vamos a comenzar con el décimo tema, dualidad en la creación. Y de aquí nos vamos a conectar con hipóstasis de, las, de los arcontes. Ya van a ver. Capítulo 109 del Evangelio de Felipe. Dice así: El apareamiento en este mundo es el varón encima de la mujer, el lugar de la fuerza sobre la debilidad. En la creación demiúrgica, el apareamiento es algo distinto, pero semejante a esto. Sin embargo, hay otro apareamiento exaltado, más allá de todos los nombres designados, y que trasciende a la fuerza. ¿Sí? Fíjense ustedes, creación demiúrgica, creación demiúrgica que es esta en la que nosotros vivimos y ya vamos a entrar de lleno en la hipóstasis de los arcontes para compre poder comprender y entender mejor, nos dice que debemos aparearnos, debemos conectarnos con esa polaridad, aquello que es femenino, aquello que es débil, frío, blanco, ¿sí? con aquella otra energía para poder reproducirnos. De hecho, todo en la naturaleza es así. La dualidad domina y se tiene que estar combinando para poder crear nueva vida, nuevas realidades, nuevas condiciones. Sin embargo, hay una eh, situación de apareamiento que va más allá de la fuerza. O sea, más allá de esta dualidad. Y eso está más allá de la creación demiúrgica, ¿sí? Recuerden ustedes que todo lo visible, todo lo que está inventado aquí, parte de ese mundo invisible, así como es arriba, es abajo. El demiurgo no es un gran creador, no es un gran imaginador de cosas nuevas. De hecho, lo único que hace es repetir. Y claro, sus repeticiones son algo chafas como muchas veces suceden en las imitaciones chinas, ¿no? son algo de poca durabilidad, son algo que perecen muy fácilmente, es algo que rápidamente se termina y bueno, así es este mundo. Y en la hipóstasis de los arcontes, vamos a entrar ahora para luego continuar en el Evangelio de Felipe, vamos a entrar de lleno y recuerden ustedes, este es un texto copto, que fue eh, también encontrado en al igual que el Evangelio de Felipe, igual que todos estos textos apócrifos tan interesantes del cual tenemos charlas. Y eh, cuando hablamos de copto, recuerden ustedes, significa egipcio en griego, ¿sí? eh, porque pertenece a un lenguaje egipcio, pero con un alfabeto griego. ¿Mm? Y fue del último tiempo eh, de los reinados egipcios. Entonces, este evangelio, o mejor dicho, este manuscrito junto a los otros evangelios, se escribieron entre el año 100 y 200 después de Cristo. O sea, son realmente eh, originarios eh, o pensamientos o enseñanzas eh, genuinas de aquellos primeros cristianos o aquellos primeros del camino que nos llega a nosotros de manera muy pura, muy sin haber sido manoseado, sin haber sido manipulado. Por eso es que debemos de poner atención y por eso es que no debemos de desconocer estos textos. Y dice así el hipóstasis de los arcontes, que significa eh, la realidad o la esencia de aquellos que nos gobiernan o de aquellos que nos manipulan. ¿Mm? ¿Y qué gobiernan y qué manipulan? Nuestras conciencias. ¿Sí? Hipóstasis es la esencia, es la realidad de la verdad. ¿O es aquello que realmente es de estos gobernantes, de estos manipuladores o de estos arcontes? Punto número uno, dice, Padre de la verdad, el gran apóstol nos dijo, nuestra contienda no es contra carne y sangre, sino más bien contra las autoridades del universo y los espíritus de maldad. ¿Sí? O sea, realmente... La sabiduría, realmente las esferas superiores no están en contra de la materia. Están queriendo despertarnos de aquellos que nos sumergen en bajas vibraciones, de aquellos que son la autoridad y rigen este universo de tercera dimensión, esta realidad de ficción, esta Matrix también llamada. Punto número 2, de hipóstasis de los arcontes. He enviado esto porque ustedes preguntan acerca de la realidad de las...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 los gnósticos Y aquí una voz que surgió desde, lo in, desde la incorruptibilidad diciendo, tú estás equivocado, Samael, que significa Dios de los ciegos, sus pensamientos se volvieron ciegos. Bueno, ahí está, la incorruptibilidad es esa esfera del espíritu, es esa esfera donde no hay pasado, donde no hay futuro, donde nada tiene comienzo y fin y donde todo es espontáneo y es creativo y es revelador. Es de ahí de donde venimos. Sin embargo, nos dejamos atrapar por el aquí llamado Samael, el dios de los ciegos, y aquí estamos tan ciegos como él, según hipóstasis de los arcontes. El tercer punto dice, el arro él arrojó su poder, es decir, la blasfemia que él había dicho, él fue en su búsqueda abajo hacia el caos y el abismo, siguiendo el modelo de los reinos, geones que están encima. El mundo visible fue inventado a partir del mundo invisible. Bueno, perfecto. O sea, su blasfemia, el haberse creado separado del todo de esa voluntad divina, porque él dijo, no hay nadie aparte de mí, hizo que aterrizara a estas dimensiones inferiores, a este sótano de la creación en la cual nos encontramos, y entonces, claro, Tuvo que crear algo, y como no sabe crear, se basó en las esferas superiores e hizo esta realidad chafita que tenemos, porque, claro, desde nuestra perspectiva es maravillosa la naturaleza, es fantástico todo lo que nos rodea, pero desde la divinidad es algo muy corruptible, es algo que tiene enormes defectos y falencias, y es algo que no es nada original, desde ya. Cuarto punto de hipóstasis de los arcontes. Pongan atención. Como la incorruptibilidad miró hacia abajo a la región de las aguas, la imagen de ella apareció en las aguas. Miren qué interesante la imagen de ella. Y aquí se está refiriendo a la Espíritu Santa. ¿Sí? Y las autoridades de la oscuridad se enamoraron de ella. O sea, el propio Demiurgo y los arcontes, ¿eh? que es la pandilla. ¿no? El Demiurgo tiene apandillados, tiene... Hay un grupo de matones que son llamados arcontes y todos se enamoraron de su belleza, de su magia, de su fuerza. Pero ellos no podían atrapar aquella imagen que se les había aparecido en las aguas debido a su debilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de aguas hablamos de esferas etéricas y cuando hablamos de debilidad que tenían los arcontes es la falta de vibración, es la falta de fuerza espiritual. Y dice, ya que los seres que poseen meramente un alma no pueden capturar a aquellos que poseen un espíritu, ya que ellos eran de abajo mientras la imagen era de arriba. ¿Sí? Y esta imagen nos la presentan como femenina, ¿sí? ya que estaba basada esta creación en las esferas superiores, o sea, la Espíritu Santa estaba aquí reflejada, está aquí a nuestro alrededor proyectada, está como aletargada. Está en nosotros en poder acercarnos a ella y estar junto a ella, pero para eso debemos elevarnos. Los arcontes y el demiurgo no pueden porque están en la oscuridad, pero nosotros sí podemos y de esto es lo que nos Revela esta hipóstasis de los arcontes. Ya van a ver, continuamos. Quinto punto. Los gobernantes arcontes se confabularon y dijeron, vengan, creemos a un ser humano con el suelo de la tierra. Ellos modelaron a su, a su criatura como una totalmente de la tierra. Bueno, aquí nos habla de la naturaleza material que todos nosotros tenemos. Pero en su aspecto de vehículo para poder aterrizar en este subsuelo de la creación. ¿sí? Lo que hicieron ellos no es crearnos a nosotros, sino crear este vehículo de la tierra. ¿eh? Esta vasija de barro, ¿no? como le llamaba Felipe en capítulos anteriores, en los programas mmm, que hemos nosotros eh, hecho con anterioridad. Punto número 7. Ellos arrojaron al género humano en una gran confusión en una gran confusión mental y en una vida de trabajo duro, de modo que la humanidad de ellos pudiera estar ocupada con los asuntos mundanos y no pudieran tener la oportunidad de estar dedicada al Espíritu Santo. ¿Sí? Muy fácil de entender. ¿Por qué no le dedicamos nuestra vida a tener esa atención hacia las esferas superiores? Porque generalmente estamos saturados de un montón de preocupaciones, estamos realmente estresados y angustiados de tantas necesidades y lo espiritual queda para lo último. Y es comprensible y entendible que no le pongamos atención al espiritual cuando tenemos tantas cosas que resolver. La pregunta es, ¿realmente necesitamos todas esas cosas? ¿Esas necesidades que supuestamente tenemos son realmente necesidades? Si nos replanteamos todo esto, veremos que vamos a tener todo el tiempo del mundo para dedicarle a las cosas espirituales, para dedicarle esa atención que merece esa bella dama que es la Espíritu Santa. ¿Mm? Punto número 8. Pero dije, Señor, también yo pertenezco a la materia de ellos. Perdón, vamos de nuevo. Señor, también yo pertenezco a la materia de ellos, entre signo de pregunta. Y dice, «Tú, junto con tu decencia, descendencia, provienen del Padre que existe desde el principio. Es desde arriba, desde la luz, la imperecedera, que sus almas han venido». Bueno, aquí nos confirma entonces Hipóstasis de los Arcontes, aunque no lo haya leído también, pero ustedes me entendieron, <risa> que nosotros, nuestra naturaleza, que nuestro hogar no es de este mundo, sino viene de aquellas esferas de luz. Entonces nosotros y nuestra descendencia no pertenecemos aquí. Por eso es que en Menester despertar. Debemos, si queremos recobrar nuestra herencia y nuestra naturaleza, darnos cuenta que esto es solo un vehículo. Muy bien. Bueno. Hasta aquí entonces Hipóstasis de los Arcontes, se me fue muy rápido. ¿sí? Vamos a continuar ahora de nuevo enganchando y habiendo comprendido entonces qué dice este manuscrito tan revelador, vamos a continuar con el de Felipe. Pero tengan en cuenta entonces que todo esto que creemos que corresponde y pertenece a la nueva era, eso no es así. Los arcontes, los antiguos, creían que estaban hechos de un fuego sin humo, o sea de energía Los antiguos ya creían que nuestra mente estaba siendo tomada Y estaba siendo dirigida por sus mentes Todo esto no es nuevo, todo esto es muy antiguo Y todo esto estaba en la esencia misma del cristianismo En eso que se ha llamado el gnosticismo Y que es ese conocimiento que surge desde el interior Desde el propio corazón desde esa esfera en nosotros que no se ha soltado del, del Espíritu ¿sí? así que pongamos atención y bueno seguimos con el Evangelio de Felipe entonces en este tema 10 de la dualidad en la creación y dice así el capítulo 110 el uno y el otro es pero estos juntos son la única unidad este es el quien no podrá venir a mí, por un corazón carnal. O sea, habla del ser y el no ser. ¿Sí? Y el ser y el no ser, esa dualidad positiva, negativa, está en todos nosotros. Si nos inclinamos en, un, en una polaridad, en una de estas condiciones, si entendemos que somos uno solo de estos aspectos, y eso significa tener una mente polar, entonces tenemos un corazón carnal. Y es de aquí que entonces no podremos presentarnos así, frente a la divinidad. El ser y el no ser, el yin y el yang, lo negativo y lo positivo, lograr alcanzar esa integración de la dualidad, ese hermafrodismo que debemos de sentir, de vivir, es la única manera entonces de presentarnos frente a la divinidad y tener un corazón no solo carnal, sino también espiritual. Capítulo 111 del Evangelio de Felipe dice, ¿No es apropiado para todos los que tienen la totalidad que se entiendan a sí mismos? Algunos en verdad que no, no se entienden a sí mismos ni siquiera disfrutan lo que tienen, pero quienes se entiendan a sí mismos lo disfrutarán. Bueno, muy claro nos dice lo tenemos todo y entonces es apropiado que si lo tenemos todo, lo aprovechemos todo pero para eso debemos conocernos la mayoría de nosotros jamás se conoce y por supuesto jamás aprovecha todo eso que es ahora ¿por qué no lo hacemos? porque tenemos miedo a enfrentarnos a esa barrera que nos separa de la conciencia, de la claridad, de la verdad, que es el mismo diablo, que es la misma mente de los arcontes, que ha generado un abismo, que ha generado una separación y que no, nos ha arraigado, nos ha enraizado en esta esfera material. Y entonces, claro, esa herencia que merecemos, que nos corresponde, nunca llega. Capítulo 113 del Evangelio de Felipe. Es apropiado que nos hagamos personas perfectas antes de que salgamos del mundo. Quien recibe todo sin dominar estos lugares no podro, podrá dominar aquel lugar, sino que irá a la transición como imperfecto. Fíjense ustedes, la gente cree que cuando desencarna entonces ahora sí voy a ver a Dios, voy a estar con Jesús, voy a estar en el paraíso. Y eso no es así. Desencarnamos de este mundo y, y nos vamos a eso que en Oriente se llama un bardo, a una transición, como bien eh, está eh, traducido aquí. Porque si salimos de aquí imperfectos, llegamos a esas esferas de no cuerpo, pero aún así muy ligadas y muy conectadas a la materia, y vamos a continuar imperfectos. Y entonces todos los pendientes y entonces todos los temores y entonces todos los deseos se van a presentar sucesivamente como bien están eh, predichos en el bardo Todol, en el libro tibetano de lo muerto, de los cuales hicimos una charla, véanla si están interesadas, y de los cuales también dimos una conferencia hace poco en el periódico Occidente que en octubre va a salir, así que ojalá podamos ponerlo, ponerlo en nuestro canal y también ustedes puedan compartir de toda esta sabiduría. Pero acá está muy claro, si ¿Sí ven como todas las tradiciones, como todas las filosofías, como todas las enseñanzas coinciden en su aspecto profundo, ¿por qué entonces asimilar una enseñanza, una tradición y, y una religión solo desde las ramas, solo desde las esferas eh, más externas? No, para nada. No nos quedemos con la parte exotérica de nada, sino vayamos a lo profundo y entonces encontraremos to la total y absoluta verdad de nuestra situación, de esta realidad, de esta esfera, porque todos coinciden. ¿Mm? Y esto es lo que he querido, programa tras programa, repetir, machacar, eh, incidir, estimular, motivar. Por favor, hagan ustedes este este encuentro con la verdad profunda porque realmente es la única posibilidad que la humanidad tiene para poder avanzar un escalón más es necesario, se requieren estos tiempos y claro que la repercusión pues la verdad es todavía muy pequeña respecto a ponerle atención a estas cosas pero sin embargo no debemos de ceder sin embargo tenemos que estar motivados y tenemos que seguir difundiendo todas estas enseñanzas, sacando la fuerza desde la misma Espíritu Santo que se expresa y que nos irradia a través de nuestro corazón toda esa eh, motivación y toda esa energía y todo ese estímulo para continuar y continuar y continuar sin rendirnos. Muy bien, pasemos al tema número 11 entonces. Conducta del iniciado. Pongan atención también a este tema porque... Después de haber entendido que necesitamos conectar esa dualidad, unificar e integrar esa polaridad, también nuestra conducta desde ya es total y absolutamente importante para lograr eso primero. Y dice en el capítulo 116 del Evangelio de Felipe, estos a los que se les regala el no transgredir en el mundo son llamados libres. Estos a los que se les regala el no transgredir tienen sus corazones, corazones exaltados por conocer la verdad. Esto es lo que los libra y los exalta sobre este universo. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes, el no transgredir significa entonces seguir de acuerdo a las directrices del corazón, a esa voluntad divina. Aquello que nos conduce hacia esa paz, aquello que nos conduce hacia ese gozo, Aquello que nos impulsa hacia el verdadero amor. Eso es no transgredir. Pero cuando ponemos nuestros intereses egoístas, avaros, mezquinos, desde ya estamos transgrediendo y desde ya entonces jamás nos va a interesar la verdad y desde ya jamás se nos va a exaltar y a revelar aquello tan maravilloso que está más allá de estas esferas de penumbras, de oscuridad, de ilusión. Continuamos entonces. Capítulo 117. El amor no se apropia de nada, pues, ¿cómo puede apropiarse de algo, puesto que todo le pertenece? Wow. ¿Sí? ¿Y qué hablamos con ap apropiarse? Bueno, muy fácil, todos nosotros lo comprendemos y lo entendemos. Hablamos del hecho de tener apegos, de tener celos, dependencia cuando hacemos reclamos, cuando tenemos necesidades, y todo eso supuestamente porque buscamos el amor. ¿Y qué estamos haciendo con esos apropiamientos? que estamos haciendo con esas condiciones que le ponemos al amor? Pues alejar al amor, porque el amor lo es todo. No hay nada que esté fuera del amor. El amor es unidad, el amor es la propia divinidad. Entonces, vayamos deshaciendo, desprogramando, disolviendo ¿sí? todas esas condiciones para que el amor vibre en nosotros y entendamos a fin y en cuenta de que el amor surge a nuestro alrededor desde nuestro interior y claro cuando el amor se hace presente recuerden ustedes todo se alinea, todo se armoniza, todo se ordena y la paz y la dicha, y el gozo, y las elevadas vibraciones se hacen cada vez más presentes en nuestras vidas. ¿Mm? Continuamos, capítulo 118. El amor espiritual es vino con aroma. Todos los ungidos con él lo gozan. Mientras los ungidos permanecen, los que se paran a su lado también lo gozan. Pero si los ungidos, o sea, los ungidos con ese verdadero amor, ¿no? o los iniciados, con el crisma renacido se apartan y se van los no ungidos que solamente están parados al lado se quedarán con su propio miasma, ¿sí? que el miasma es el hedor, nauseabundo. <risa> o sea, fíjense qué maravillosa ilustración, qué bonito, ¿no? A los ungidos le llaman lo, los, eh, los renacidos, ¿eh? los que tienen el crisma, ¿sí? Very Christmas, ¿no? ¿Así se dice en inglés? Bueno. <risa> Felice fiesta, bueno. Los, los que tienen ese segundo nacimiento, tienen entonces ese, ese aroma, ese perfume que genera y radia el verdadero amor. Porque el simple hecho de expresar y vibrar en amor, como lo decíamos hace un rato, todo lo transforma, todo lo cambia, todo lo sana, todo lo cura. Pero cuando se va la persona o se va esa condición en donde el verdadero amor existe y está, ¿Qué queda entonces? Bueno, ese hedor nauseabundo que llamamos amor, pero que realmente no lo es. Y que cada uno de nosotros, por no ser renacido todavía, por no ser ungidos, tenemos. Es así, es real. Cuando un maestro se presenta entre los seres humanos, la verdad es que su infinito amor aguanta esa pestilencia que nuestro hedor genera. Claro, porque la energía también tiene olor. Y como el amor lo tenemos más que contaminado, lo tenemos totalmente dañado, limitado. Y entonces, claro, ese dolor se disemina y los maestros hacen un grandísimo esfuerzo estar entre nosotros cuando se hace presente. Yo siempre pongo este ejemplo ¿no? de que sumergirse a este mundo para un ser iluminado es como meterse en una alberca de estiércol. Y bueno, ¿y qué es ese estiércol? Ese estiércol es la condición en que nosotros estamos, no nuestra naturaleza, claro que no. Nuestra naturaleza es de la naturaleza de los maestros, de los seres de luz que viven en ese barbelo, en esa esfera superior. Pero nos encontramos en condiciones absolutamente enfermas y decrépitas gracias a que hemos aceptado todo lo que los arcontes y el demiurgo nos han enseñado. Sí, comenzando con que nos hemos creído ser esta vasija, ser este cuerpo, sí, y eso tiene que cambiar. Recuerden ustedes, el alma debe de tener el poder sobre el cuerpo físico, total y absoluto, porque esto no somos nosotros. Solo así, cuando nos identificamos con la verdadera alma, solo así entonces podremos reestructurar, podremos cambiar y podremos eh, perfeccionar este cuerpo físico. Claro que no es una labor fácil, pero hay que ir en esa dirección, tengámoslo en cuenta. Muy bien, capítulo 119, dice, aquellos a quienes engendra la mujer se parecerán a quien ella ama. Fíjense qué interesante, qué, qué linda descripción tiene aquí. Si es su marido, se parecerá a su marido. Claro, a veces no es su marido. ¿no? <ríe> si es el adúltero, eh, se, se parecerá al adúltero. Pero vosotros, quienes estáis con los hijos de Dios, no améis el mundo, sino amad al Señor. Para que quienes engendráis no se parezcan al mundo, sino que se parezca al Señor. ¿Sí? O sea, tenemos... Debemos y tenemos que poner nuestra atención, nuestro amor, nuestra energía en todo lo superior. En aquello que es divino, en aquello que es luz. ¿Sí? Porque de esta manera todo lo que nosotros generemos, todo lo que nosotros realicemos, va a tener la vibración y va a tener la frecuencia de esas altas esferas. Y recuerden ustedes, por sus obras lo, los conoceréis. ¿Mm? Nuestras obras... ¿A qué se asemejan? ¿Se asemejan a lo divino o se asemejan a lo demiúrgico? Buena pregunta. Muy bien, no seamos adúlteros. ¿eh? <ríe> ok, continuemos, capítulo 120. El humano se junta con el humano. El caballo se junta con el caballo. El burro se junta con el burro. Las especies se juntan con sus mismas especies. Si te haces humano, entonces la humanidad te amará. Si te haces espiritual, entonces el espíritu se apareará contigo. Por eso a veces digo, esto de no ser tan popular me debe de poner feliz, me debe de poner contento, me debe de poner entonces realmente en óptimas condiciones, porque realmente venimos desde hace años enseñando transmitiendo y la verdad es que todas las cosas se armonizan, se alinean y todo se está dando de manera maravillosa en muchísimos aspectos y, y más aquellos que tienen que ver con la realidad personal, individual y con los de aquellos que están próximos. Eso doy fiel testimonio de que es así, estamos avanzando porque, claro, sentimos cada vez más fuerte ese espíritu, ¿sí? Pero ustedes que están ahí del, del otro lado de la pantalla, sean de esa minoría que es, es realmente beneficiado por el, por el espíritu. Aunque no sean aceptados, aunque no sean aplaudidos por los humanos. De hecho, aquí como bien lo dice estos textos de, de Felipe, si no es humano, entonces es muy posible que sea y pertenezca al interés y a la esfera de lo espiritual. Y eso de que se va a parear la Espíritu Santo con nosotros, significa de que cada vez se va a hacer más presente. O sea, nosotros sí, esa imagen que los arcontes no pudieron atrapar, esa se está haciendo cada vez más uno con nosotros. Muy lindo, ¿eh? Capítulo 121, dice, quien ha sido liberado por regalo de su amo?, y se ha vendido a sí mismo para esclavizarse de nuevo ya no podrá ser liberado entonces ¿a qué me refiero con todo esto? todos nosotros estamos en mayor o en menor medida esclavizados Todo en mayor o en menor medida estamos en cierta manera aprisionados y dormidos pero si hemos de avanzar y si hemos de, de despertar el hecho de hacer a un lado estas cosas luego y volver a la condición que estábamos con anterioridad, entonces mucho cuidado, porque las oportunidades de nuevo ya van a estar muy, pero muy lejanas. Aquí definitiva, definitivamente dice, ya no podrá ser liberado. ¿Sí? Entonces, la verdad es que avanzar significa una enorme responsabilidad. Mientras más alto escalamos, mientras más alto avanzamos, si nos queremos brincar y saltar y, y irnos de ahí, entonces la caída va a ser fuerte. Y una vez que caemos, ¿quién sabe cómo quedemos? Tal vez ya no podamos subir la escalera de nuevo. ¿Mm? Eso es lo que nos está diciendo este maravilloso, extraordinario, fabuloso Evangelio de Felipe, del que pretendo que todos ustedes ya hayan visto la parte 1 y la parte 2. Espero que sí. Y ahora sí, para finalizar y para terminar, vamos a entrar al último punto, que es merecedores de la verdad. Así lo titulé este tema. Capítulo 122, dice el Evangelio de Felipe. El cultivo en el mundo es de cuatro modos. Las cosechas se recogen en el granero por tierra y agua y viento y luz. E igualmente, el cultivo de Dios es por cuatro. Confianza y esperanza. Y amor y conocimiento. Nuestra tierra, miren qué maravilloso, qué linda también alegoría e ilustración. Nuestra tierra es la confianza en la cual radicamos. El agua es la esperanza en la cual somos alimentados. El viento es el amor por el cual crecemos. Pero la luz es el conocimiento por el cual maduramos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿eh? ¡Qué maravilloso! Fíjense ustedes, la confianza yo lo traduzco como firmeza. ¿sí? Así que a avanzar, a ser de este camino que es la verdadera enseñanza del cristianismo, a dar pasos firmes. Eso es la confianza. La esperanza es fluir, pasos firmes pero no rígidos, sueltitos. ¿sí? así, Pasos muy firmes pero con mucho swimming. ¿Eh? y moviéndonos y adaptándonos de acuerdo a las condiciones cómo se van dando y cómo resultan por inspiración de aquello que el corazón nos dicta. Y luego dice amor sí que es eh, eh, el viento ¿no? el amor es el impulso, es el motor, es el combustible, es la fuerza. O sea, firmeza, o sea, fluidez y por supuesto con un motor y un impulso que es el propio amor. Y por último, que es la luz y, y que le llama conocimiento, es la, el entendimiento, es la conciencia, es la claridad del todo. Esta es la conducta que debemos nosotros ir incorporando en este transitar de este camino para lograr ese despertar. Ténganlo muy presente entonces. Estos puntos que se trató en este tema. Porque estas virtudes, estas cualidades, estos principios tienen que ir creciendo a medida que se va avanzando en el camino. Si no, no hay realmente un avance eh, genuino, verdadero, para nada. Muy bien, seguimos. Capítulo 127. Las formas corporal, corporales no lo engañarán, sino que se fijará en la disposición del alma de cada uno para hablarle. En el mundo hay muchos animales hechos en forma humana. <ríe> Fíjense usted, muchos animales en forma humana. Bueno, él los conoce a estos. A los cerdos en, ver en verdad les echará bellotas, pero al ganado le tirará cebada con paja lleno. A los perros le tirará huesos. A los esclavos le dará lo elemental. A los hijos le regalará lo perfecto, ¿sí? O sea, a cada quien se le da el alimento que le corresponde y del cual puede también asimilar y puede ser nutrido, porque eso es lo que busque y porque eso es lo que quiere. Por eso es que al que más tiene, más se le da. Y al que menos tiene, bueno, nada se le dará o migajas o... Comida chatarra o cosas que, que realmente no son para nada alimento de elevada vibración. Entonces seamos hijos de lo perfecto o busquemos ser hijos de lo perfecto para que se nos nutra. Entonces con esa sabiduría, con esa luz, con esa conciencia que tanto requerimos, que tanto necesitamos. Capítulo 132. Cuando Abraham se regocijó al ver lo que iba a ver Circuncidó la carne del prepucio, enseñándonos que es apropiado cortar la carne de este mundo. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere esto de circuncidarse? No es solo una cuestión de higiene, no es, no es solo una cuestión de tradición, claro que no. Significa desapegarse de las cosas del mundo, de todo lo que pertenece y corresponde a esta realidad. No estamos hablando a renunciar, pero sí Significa de que no es parte de mí. Al quitarme ese prepucio estoy simbolizando de que las cosas de este mundo no son algo que me corresponden ni me pertenecen. A mí todo eso no me va a dar la dirección de mi energía creadora. Mi energía creadora no va dirigida entonces a esta esfera sino a las más altas esferas porque ese es mi amor, porque ese es mi anhelo porque hacia allá va todo lo que soy. ¿Sí? Entonces, desapego a las cosas del mundo. Capítulo 133 dice, Mientras las entrañas de la persona quedan encerradas, pongan atención, ¿eh? pongan atención porque está muy interesante, las personas continúa viviendo. Si sus entrañas están expuestas y la persona está desentrañada, morirá, Muy claro, ¿no? Así también el árbol brota y crece mientras su raíz queda cubierta. Pero si su raíz está expuesta, el árbol se marchita. O sea, también muere. Así es con todo el mundo. No solamente con lo manifiesto, sino también con lo escondido. Pues mientras la raíz de la maldad queda escondida, es fuerte. Pero cuando se reconoce, se descompone y cuando se expone, perece. ¡Caput! ¿Sí? Pero si no nos enteramos de ella, arraiga dentro de nosotros y produce sus frutos en nuestros corazones. Se hace dueña de nosotros y nos convertimos en sus esclavos. ¿Mm? Bueno, entonces... Qué nos está diciendo este fragmento, este capítulo 133 del Evangelio de Felipe? Introspección, observación y total exposición. Porque de esa manera es que se extirpa esta condición negativa y nefasta que se aloja en nuestra alma. Así que no tengan miedo de reconocer los errores, de reconocer todo aquello que estos arcontes y el propio de demiurgo ha instalado en esta alma. Recuerden ustedes que el alma le pertenece al demiurgo, el espíritu no. El espíritu tiene que regir esa alma, pero la única manera de que se ponga la vestidura del alma es que el alma no tenga estas condiciones que la denigran, que le bajan la vibración, que la tienen cochina. El reino se va a poner un atuendo álmico que no brille, así que expongan lo negativo y siéntanse tranquilos y felices de que han hecho una excelente labor. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces y ahora sí para finalizar este extraordinario Evangelio que nos llevó tres programas que espero, espero a todos ustedes les haya gustado y espero que también hayan tomado en cuenta Hipóstasis de los Arcontes porque todo esto no es casual y todo esto desde ya corresponde que sea revelado en este programa. Se ha enseñado a través de nuestras palabras y que ustedes estén detrás escuchando y hayan llegado hasta este minuto también corresponde. Y yo sé que a todos ustedes les tendrá presente estos conocimientos y estas revelaciones y estas interpretaciones para su avance, para su progreso. Y entonces sí, hemos cumplido y entonces sí nos sentimos felices, tanto ustedes como nosotros. Y finalicemos el Evangelio de Felipe, capítulo 134. Se nos dice, la ignorancia es la madre de todas las maldades, la ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad, conociendo la verdad encontraremos los frutos de la verdad dentro de nuestros corazones, apareándonos con ella recibiremos nuestra plenitud. sí ¿Por qué la palabra aparearse? Porque aparearse de lo que significa es de hacer dos, uno. Y la verdad está instalada en todos nosotros. ¿Cuándo no vamos a hacer uno con esa verdad? Solo si lo buscamos, solo si lo amamos, solo si lo anhelamos con toda nuestra energía. Y la verdad es la Espíritu Santa que habita en todos nosotros. Así que como tenemos ese potencial y como la Espíritu Santa. Y recuerden ustedes, se le ha conocido también como Kundalini, se le ha conocido también como Sushumna, se le ha conocido como esta energía creadora que debe de ser expuesta, que debe de ser manifestada, porque esta sí que no perece, todo lo contrario. Esta genera vida en nosotros y genera vida en esta realidad. Y eso los arcontes no quieren, pero la esfera de Lucy sí, y es lo que nosotros también queremos, también requerimos y también buscamos, y lo vamos a lograr. No tenga duda de que lo vamos a lograr. Bueno, hasta aquí entonces el Evangelio de Felipe. Gracias por seguirnos, yo los aplaudo a ustedes, y ustedes si quieren, me aplauden a mí. Gracias.